Cagadas yo creo que ha habido bastantes, eh, para mí hay, yo creo que hay dos sobre todo, la primera el, el tener, no saber elegir, pero las circunstancias son bastante complejas y el poder elegir a los socios adecuados es complicado, hay, intervienen muchísimos factores, muchos contextos, la, el momento en el que te encuentras con esas personas y creo que eso es muy complicado y marca mucho el devenir luego de, del propio negocio. Y luego por otro lado una cagada muy clara, que es así que es tangible fue empezar a gastar un montón de pasta eh, para traer, un bueno, unos, bueno, la cuestión es que compramos eh, un montón de producto para vender por unas circunstancias de un evento que se iba a realizar, bueno, nos vinimos arriba, eh, el evento no se hizo y nos comimos todo el stock. Pues eso sigue saliendo en los balances, como que hay un stock ahí estupendo que no lo vamos a sacar en la vida. Y entonces, de ahí realmente eh, el aprendizaje fue muy claro, o sea, hasta no tener las, las cosas muy claras que realmente vas a poder venderlas, eh, no ser demasiado... Eh, intrépido en ese sentido. ¿no? Eh, respecto a lo que digo de los socios inicialmente, la misma idea, al final el aprendizaje es ese, que es que vayas un poco con pies de plomo en ese sentido y que tengas claro eh, con quién te juntas. No necesariamente tiene que ser un socio eh, a nivel de una sociedad, sino que puede ser un socio porque puede ser un proveedor o un cliente muy bueno, o bueno, o al final que se establezcan alianzas comerciales. ¿no? Pero un poco que, que siempre se vaya de la misma cuerda en ese sentido yo creo que es positivo o facilita mucho las cosas, por lo menos en teoría, ¿no? sobre el papel. La primera herramienta que yo utilizo es la agenda. Parece muy tonto, pero es lo que me resuelve el día a día, si no es imposible. Eh, seguro que cualquier persona me va a pegar de pedradas porque todos utilizan… hay muchísimas aplicaciones para un montón de, de, de problemas del día a día, sobre todo en un entorno de marketing digital. Pero evidentemente la agenda, pero como segunda medida, yo creo que Trello es una, una, una herramienta que pff, prácticamente todo el mundo utilizamos hoy. Hace 15 años todo el mundo utilizaba los posits en una pizarra para, con colores para hacerlo y Trello es una herramienta que te permite eso. Sobre todo en mi caso, que mmm, yo no hago una tarea, yo hago muchas tareas y coordino distintos proyectos con distintas personas, para mí es fundamental el poder estar al día eh, si estoy de viaje o estoy en mi casa mismamente, el poder tener controlado en qué porcentaje se encuentra cada tarea y de quién y un poquito, pues los deadlines, todas estas cuestiones. Trello realmente yo creo que es una casi un must para cualquier eh, eh, proyecto en el que dependa de, de varias personas. ¿no? Eh, hombre, obviamente hay muchas. Eh, pero fíjate que, bueno, voy a barrer un poco para casa porque quizás todo el mundo eh, va a tirar mucho hacia grandes marcas, eh, no sé, super original Coca-Cola, que lo hace todo muy mal. Eh, pero hay una agencia de, de marketing, sobre todo de marketing digital, que está en California, que se llama eh, Basic, y lo hace muy bien. Todo lo que plantea a nivel audiovisual lo comunica muy bien. Eh, trabajan con marcas que son importantes como, yo que sé, por ejemplo, eh, Activision de videojuegos o Nixon de, de relojes, pero la forma incluso que tienen ellos, de la, al final la propia autopromoción suya, lo trabajan muy bien, son muy cañeros, un poco gamberros, es una dinámica que para, en este caso para la costa oeste, que no tiene nada que ver con, con toda la parte de, del este de Estados Unidos, funciona muy bien, eh, muy cosmopolita, pero no lo sé, es, es divertido, lleva unos ritmos incluso en la propia audiovisual que es agradable de ver, que terminas el vídeo y es autopromocional puro y duro y dices, ponme algo más, que mola. Esa es la idea. Se trata un poco, al final yo creo, eh, hoy en día eh, lo que decíamos, ¿no? estamos en una fase que ya no, ya no sirve simplemente con comunicar lo que a ti te apetece. Se trata de comunicar lo que la gente quiere ver y, y ya no vale con la publicidad normal. Al final hay que crear ese contenido. Y conseguir crear, entre comillas, un contenido que simplemente es tu propia promoción, yo creo que ahí es donde está eh, el reto y donde está la gracia de, de todo esto. Así como la sociedad, eh, es lo que digo, estamos en el vagón de cola, y pues muchas veces por circunstancias, porque al final, cuando muchas veces se habla de yo que sé, la, los límites que tiene la fibra óptica a nivel de internet, de las conexiones que tenemos en casa frente a cualquier otro país europeo que son una ruina, sí que es distinto a nivel de la creación de esa tecnología. Al final sí que hay una oleada muy, muy potente de emprendedores. Hay mucho talento y no hay más que... No, es una forma de hablar, es que es una realidad. Probablemente de ello, hay la, toda la, la, la, la migración que ha habido de, de personas a otros países, eh, sobre todo pues, a Estados Unidos o a lo mejor toda la zona de, del sureste asiático. Viene por eso, porque eh, España sí que es una realidad, que hay mucha creatividad. De hecho, en Sudamérica, y en Estados Unidos también, pero en Sudamérica se aprecia muchísimo la, la creatividad en sí del, del, del español, ¿no? Porque sí, porque, digamos, nos hemos buscado siempre la vida en este sentido, y nos permite el, el poder crear y poder desarrollarlo. Quizás la, la parte, digamos, la, la pata que falta en, para que eso funcione bien del todo, sea, a, a grandes rasgos, el poder tener la capacidad de comunicar el valor que tienen esas tecnologías que se crean, Parece que si eh, creamos aquí algo es como de, de segunda fila, si lo importamos de Estados Unidos, por decir un ejemplo, es como el Nova Más, cuando muchas veces eh, España es una realidad de que, que exportamos muchísima tecnología de diferentes ámbitos, tanto a nivel simplemente de, de empresa de comunicación, para a nivel industrial, incluso a nivel médico, a nivel militar, y sin embargo no le damos ese valor, porque entendemos siempre que lo de fuera es mejor. Entiendo que en las décadas que vienen no será así porque al final todas las personas que, que van a vivir esas décadas estamos acostumbrados al propio valor que generamos. ¿no?